Neus Monté es la actual consellera de Benestar y Familia, sota la que las políticas y el programa destinat al collectiu LGTB, así como a quien le toca impulsar una ley contra la LGTB-fobia. Vinculada durante años al sindicat UGT, las entidades y también las sectorials de los partidos le sensibilitat sensibilidad sobre las reivindicaciones del collectiu. Malgrat això, en el darrer plenari del Consell Nacional LGTB de Catalunya, es van fer evidents les diferències entre la proposta del govern per elaborar una llei genèrica contra la discriminació que inclouria la que pateix el col·lectiu i la llei específica contra la LGTB -fobia que reclama el moviment. D'això i d'altres temes que ens afecten, parlem amb la consellera. El, el teu nomenament ha tingut molt, molt bona bona buena acollida eh, en lo que es el movimiento LGTB y incluso, también entre los sectores LGTB y los, los partidos políticos. Ahora mateix ¿cómo van las relaciones amb les associacions y, ¿Y si crees que podrás, de alguna manera, cubrir las expectativas que, de alguna manera, has axecat? Yo agradezco las expectativas eh, y espero estar a la alzada. Creo que el que ya es un coneixement o un ser conocimiento... Eh, por y de algunas de las entidades del, del colectivo que vienen de lluny en el sentido de que nos hemos relacionado siempre desde una u otra banda, en mi des desde partidos o joventudes, hasta políticas, también desde la UGT y tot en la darrera etapa desde des el Parlamento. Creo que las relaciones són, són son buenas, son correctas, al llarg d'aquests tres mesos eh, no he pogut encara aprofundir ni tenir massa converses i massa reunions, encara eh, m'he reunit amb, amb representants de, dels, de les entitats de LGTB una sola vegada, ho faré aviat en aquest cas en el marc del Consell Nacional, però les portes d'aquest departament estan obertes i ho estaran sempre, i per tant espero que puguem treballar conjuntament molts aspectes i que hi hagi una relació que més enllà de la cordialitat que estic segura que existeix, i vaja, ho afirmo tant per part meva com la receptivitat que em trobo, espero que més enllà de ser fluida sigui efectiva i per tant puguem aconseguir eh, coses i puguem fer feina plegats que millorin la situació eh, de les persones LGTB. ¿Quiénes serían las políticas a, a grandes stretch eh, que se desarrollaron desde el Departamento para las personas LGTB? ¿Y quién quina es la valoración que fas de, de la situación actual de, de, de derechos y de, de libertades de las personas LGTB aquí en Cataluña? Creo que, como al final, creo que se ha mejorado sensiblemente para que se haga los derechos y las libertades no només en el caso de Catalunya, sino en el conjunt de l'Estat, perquè hi ha haya normatives y perquè hi ha hagut mesures desde un punt de vista político polític i de treball conjunto amb les entitats que ha la visibilidad, visibilitat, la normalització y diguem-ne la promoción promoció dels drets y eh, de les llibertats com de deia abans, però queda molta feina per fer. Yo diría que a mí el que me preocupa es que en una situación de crisis como la que estem viviendo puguem baixar la guardia y para tant cosas que se han podido conseguir o que estem daconseguir conseguirlas, las puguin perdre el camino. La situación de crisis afecta a todos, para igual a totes les persones, independentment de, de, de, de, de tot, afecta a todos. Pero sí que pienso que, por ejemplo, en el caso del colectivo LGTB, algunas de las dificultades se pueden, pueden ver incrementadas degut a la crisis. Por ejemplo, en el acceso al mercado de trabajo, en ir más allá. Per tant, jo creo que s'han trabajando de treballar aspectos que tienen ahora, ver pues, con las necesidades específicas de cada colectivo. En este caso eh, creo que también queda mucha feina para hacer en el marc de la lucha contra la, contra la discriminación que pateixen en, en determinados ámbitos las personas LGTB crec que s'han millorat molts aspectes, però que queda molta feina per fer. Sobre els eixos fonamentals, jo, jo diria que aquesta serà, i, i ha de ser així, em sembla lògic, una legislatura continuïsta respecte a l'anterior, per tant, que els objectius que estan marcats en el pla interdepartamental, eh, per tant, amb, amb tot el suport que es pugui donar des d'aquest de, des departament eh, i des de la Secretaria de la Família, però jo m'ho com un tema molt, molt meu, eh, a las entidades, eh, a los paras y mares, eh, no solo desde un punto de vista económico, que hacemos todos los esfuerzos, todas las disponibilidades económicas, són son, son muy ajustadas, pero también desde un punto de vista técnico y, eh, sobre todo, ayudando que esta visibilización, que és, eh, és muy importante. Però yo creo que un elemento fundamental es eh, el tema de la lluita contra la no discriminación y, per tant, de prevenció de denuncia de aquellas situaciones que encara estonen, porque esta es una realidad, no se la inventa ningún ni la exigena ningún, es una realidad que existe. Y en una sociedad como la nuestra, que malgrat las dificultades que tenemos es vol cohesionada, cuando parlem de la cohesión social, cuando parlem de ser un sol pueblo, yo clock, algunas de estas cuestiones, hasta a dins también. Eh, Parló una amiga se ha presentado, ha pasado las bases mm -hmm. de la ley para la no discriminación, nos una amiga quins àmbits vol abordar o quiénes son las sí. bases que se presentan y quins àmbits también aborda. No se ha presentado tan cara la de bases, haremos propiamente las tenemos eh, trabajando y el compromiso es hablar de una manera también directa y muy de tu a tu a mal representantes de las entidades de LGTB. ¿Por qué? Porque hay una demanda del colectivo sobre la necessitat d'una llei eh, contra la homofobia, la transfobia i la xufobia, eh, una llei diguem específica sobre aquesta matèria. Convergència se unió, va concorrar a les anteriors eleccions i també aquesta vegada amb un compromís d'una llei eh, que pravallés eh, una lluita donde se ferma contra tot tipus de discriminació, però on la la homofobia tingués una visibilitat molt gran i una força molt gran. Aquest és el nostre compromís i aquest és el meu compromís que jo mantinc intacte. Hi ha una diferència de criteri o hi ha una diferència, ho veiem diferent, respecte a algunes de les entitats que manifesten la necessitat de que aquesta sigui una llei específica. Jo espero que del diàleg que l'obrirem, l'hem obert i el mantindrem obert al temps que faci falta, eh, poguéssim arribar a un acord en el sentit de que no es trata de menystenir o no es tracta de amagar comportamientos, eh, comportaments, eh, per tant, la existencia no real de discriminaciones discriminacions estas situaciones, sino situacions, sinó que creiem que pot ser també interessant una llei més amplia, y aquí vaig a responder a teva pregunta, una llei més àmplia on es puguin combatre y on es puguin tractar de manera molt més transversal a los diversos tipos de discriminación. som somos una sociedad que, cuando molt, avanza que encara discrimina a las personas por su origen, por la seva raza, por la seva etnia, a las personas que pateixen algún tipo de discapacidad también a las personas eh, gays, lesbianas o transexuales, porque se para porque la diferencia a vegades fa y genera unas distancias, y unas conductas y unas actitudes que el gobierno tiene la obligación de combatre. Yo lo que voy que se me agradaría que se es que eh, esta ley ampla, esta ley más, eh, más, más, más transversal, al que busca es poder usar situaciones que, aunque son diversas y diferentes y que, i i que responden a, a orígenes diferents, tienen un, un mateix fil conductor, que es esta discriminación absolutamente injusta y intolerable que pateixen las personas. Y que ponerlo en una mateixa ley no es menys tenir a ningú, sino al contrario, considerar que eso es motivo de discriminación y que puede ser tratado eh, de diversas eh, fórmulas, però amb un mateix objetivo. Este no es un objetivo de la legislatura, o era del anterior, como de abans, No se poder portar a termo para la de la legislatura, para que haya, como com tothom sap acciones anticipadas, pero que yo he manifestado y me he seu a que, fet, en seu parlamentaria, a tirarla en la mano. Y que también los trabajos que se han hecho, en este caso, desde el Consejo Nacional LGTB, donde hay un documento elaborado y ampliamente consensuado. A nivel de entidades y a nivel territorial, puede servir de base y puede servir de elemento, digamos, un catalizador de aquellas propuestas y de aquellos elementos que andan finalmente en pues, forma parte de esta ley contra todo tipo de discriminación. Desde las entidades veces cuando se plantea una ley específica, es de en ese sentido una ley específica perdonar visibilidad no ya no hay tan sí. porque es considera que es mentira sino perdonar visibilidad a esta discriminación en concreto ¿sabes? Supo de quiénes sean y reyes la institución que el Consejo Nacional para intentar trobar un punto, punto sí. de y con veus a este qué punto de vista desde la identidad no que yo entiendo eh, la cuestión de la visibilidad y la defenso. al que no veis es que para el de compartir digamos, ley eh, llei otros eh, tipos tipus de discriminació, això fa si perdre visibilitat. yo creo que al contrari, que reforça el concepte, perquè és que no ens en amagarem, no ho amagarem de que un dels elements centrals d'aquesta llei i que li dona sentit, segurament li dona sentit, és que existeixen aquestes conductes discriminatorias contra el col·lectiu LGTB. Yo, com espero que això es pugui reconduir, doncs, eh, a partir del diàleg eh, que el gobierno está en 40, también a Mallorca que es va comprometra desde un punto de vista electoral. Nosotros no hemos cambiado la nuestra opinión. Que escucharemos a tu Tom para Jo Yo creo que a qué estarán eh, tenim. No parlo un mes de mí, también parlo del meu equip, no? de las personas que han aquest sentit, también habrán de assumir, donde la seva i ho estan fent, la seva tasca aquí y que parlavia la vía no només del la comisión, del Consell Nacional, ahora dir, ara està pensant en pensant amb la comissió parlamentària perquè vull dir que hi ha la parte diguem de las entidades y la seva representativitat, que és molt important, i després tenim el Parlament de Catalunya amb els grups parlamentaris, perquè finalment les lleis acaban aprovant en, en seu parlamentària, donde on també caldrà trobar eh complicitats i lògicament suports parlamentaris, i aquesta serà la nostra doble el nostre doble esforç internamente, diguem a amb el collectiu per poder pactar doncs, eh, els termes eh, que s'han d'incloure en la llei y després o al mateix temps a, a nivell parlamentari i espero y el que jo desitjaria és que fos una llei que comptés amb un suport el més ampli possible, que no quedes lluny de las expectativas que hi tenen posades en consta muchas personas y que es sobre todo un, un paso adelante y una apuesta. No tenemos a Cataluña una ley de estas características, no ha existit nunca, y no entro a valorar si por qué sí o por qué no. Yo solo constato que no hay una ley de estas características y que nosotros estemos dispuestos a, a tirarla endavant. Si finalmente no llegamos al objetivo inicialmente marcado o algunas personas legítimamente creen que nos hemos doncs curts, o discutiremos, yo intentaré hacer todo lo posible para que esta sensación no se confirme y para entenderlas. ¿Qué ámbitos creo que habría de abordar? Por per ejemplo, en muchas entidades pueden hablar de que Cal, eh, bueno, antes digamos una entrevista que van a hacer a sus de y madres de 10 y de por ejemplo, que la escola era un ámbito inseguro para las personas LGTB porque podían patir discriminación más fácilmente. Desabordarían temas de educación, temas de discriminación más directa, de agresión, de temas laborales, por ejemplo, ¿quins son los eixos que podría abordar la ley? dependiendo de con qué del al final. Sí. Hem de tenir detectats quins son los ámbitos es se producen estas discriminaciones. Yo de ámbito laboral abarcía ya n'he fet referencia porque me consta que es así. Creo que en el ámbito de la escuela eh, también se es producen estas situaciones porque las familias así lo explican. Creo que en el ámbito escolar por eso hem de tenir en cuenta que hay un gran desconeixement y que son importantes también tot el que puedan ser donc, eines de formación también de formació, los profesionales. Los mestres y los profesores, en este sentido, y otros profesionales que también trabajan en el ámbito escolar, yo creo que necesitan más eines de las que han dispuesto hasta ahora. La educación de los niños y noyes es difícil, es eh, complicada, es una tasca eh, complicada, y más en estos momentos, y creo que muchas vagadas eh, propiamente, en, en determinadas situaciones que se pueden producir a la aula o fuera de la aula relacionadas con nois y noias que son gays o lesbianas, en buena parte se puede dar el, el desconeixement i y no saber cómo abordar determinats, determinats fets. per tant yo creo que la ley tampoco nos resolverá todo, en el sentido de que hay aspectos que creo que han de formar parte de todo un otro paquete no?, de mesures i a l'àmbit escolar, a més, eh, el conec particularment i, i, i m'agrada i em preocupa, crec que es poden eh, fer altres tipus d'actuacions que vagin en aquesta línia, no? molt adreçats cap als professionals però també cap a tota la comunitat educativa perquè al final a l'escola, eh, quan es produeixen aquest tipus de situacions, de vexatòries o d'agressions, eh, eh, es entre los propios companys muchas vegades, per tant, eh això s'ha tenir en compte com també doncs pues, que les xarxes socials també també han esdevingut un un alamen eh, que aporta muchas oportunidades y que obra una gran finestra al món, pero que mal usadas, mal utilizadas y eso está pasando, eh, también pueden estar un elemento catalizador de estas vacaciones o de estas discriminaciones. Por tanto, eh, la ley, yo eh, la concebeixo com una como una. Eh, mirada, diguem, transversal a tots els tipus de discriminació, però evidentment no només eh, amb la detecció eh, avançarem, sino que caldrà també incloure doncs eh, mesures per abordar i per lluitar contra aquesta discriminación discriminació en els diferents àmbits. Insisteixo que caldrà eh, trobar molt bé i encaixar molt bé quins són aquests àmbits on es produeixen, de la vida ordinària. Crec que ámbito laboral n'és un eh, molt clarament pueden hablar de la escuela, ahora de ver si se altres otras cuestiones como el tratamiento en las mitjans de comunicación, etc. Yo etc. creo que es una temática muy bonica. Para que té de innovadora y para que no sea sé trabajada si ha trabajado antes, eh, también nos obre un campo muy importante a explorar y yo creo que eh, podemos encontrar eh, la fórmula para que siga una ley eh, no només declarativa sino que también eh, incluye mesures afectivas eh, para abordar esta discriminación. ¿En qué términos? Porque una de las reivindicaciones que tenía el movimiento era sí. un año, eh, lo que es va a firmar a las elecciones. ¿En qué términos se trabaja? Per... Sí, hasta trabajando en, en un documento de bases, como el de abans, que nos en submetre a la discusión, en el sector uh, o en mal sectors que ha de finalmente la ley. La idea y la voluntad era que al llarg d'aquest en 2013 pudiéramos tenir el texto eh, eh, elaborado más allá del, del documento de bases. El objetivo sent en el mateix eh, es verdad que aquest és es un departamento muy grande y amb muchos fronts oberts y con bueno, compromisos eh, importantes que, que hemos asolido desde, desde diferentes puntos de vista. También estamos trabajando en un pacto eh, para la infancia, en un pacto contra la pobreza. Eh, hemos presentado pues, la memoria preliminar de una ley de protección social para blindar l'estat van del estar. Por tanto, son eh, todas ellas propuestas eh, legislativas o no, en el caso de los pactos no son lleis evidentemente, que, que comportan mucha feina y muchos esfuerzos, pero yo situo la ley, como también la igualdad, me en dejaba una també prou importante, que es la ley per la igualdad efectiva o dona que también estamos en disposición a ver, de, de comenzar donc, la seva tramitación parlamentaria. Pero yo situé la ley contra la discriminación, también dice que este paquete da objetivos y de prioridades del departamento y espero que en 2030 podamos avanzar al máximo posible. Después, por ejemplo, también hay un ejemplo bueno, un que ha solicitado Japón que es bastante innovador: que es incluir las normativas municipales, uh -huh. me algún tipo de normativa o regulación contra la homofobia que va a va ocurrir a, a Sal. Sí. Era para saber cómo veo eh, a esta normativa desde des el departamento, en lo que refiere específicamente al tema sí, sí. de LGTB Fobia, y si pensé que es extrapolable a otros municipios o si pensé que es una iniciativa han transportado eso para otros municipios. Hemos o... una iniciativa muy positiva, cuando la vaig con vaig ella en saber una miqueta en qué consistía y creo que es muy positiva y que fuera bo y fuera interesante que es pogués evidentment extrapolar a maltras poblaciones para que estas situaciones se den reú y para tal que sentit és que ellos pudiéndame replicar a maltras indrets la autonomía local la autonomía municipal hace así difícil que nos puguem donar una instrucción o una directriu en aquest, en aquest sentit, però és evident que és ben acollida, crec que té molt sentit, que és oportuna i que denota doncs, una important sensibilitat i coneixement de la situació de les persones LGTB i, per tant, des d'aquest marc de proximitat que dona doncs, eh, la, la política municipal als ajuntaments, crec que és un bon exemple i una bona pràctica. Después una de las bueno, tascas importantes en lo que es el colectivo LGTB es la visibilidad uh -huh. d'aquest col·lectiu colectivo porque es uh -huh. un colectivo que está sido invisibilizado. Quienes son los compromisos que puede tener bueno, la Generalitat en, en este caso o, o el de, de la Generalitat amb la visibilidad, por ejemplo, de, de la celebración del, del 28 de junio, del 17 de Match, y sí. de otras días o sí. otros fets sí. mes diaris, no tan uh -huh. de una día en concreto. Per donar Bé, al aquí, el pasado, lleva una conmemoración oficial, eh, la primera que se va produir, a producir a en SEU parlamentaria, o nos va a apoguer donde eh, se lectura de una declaración institucional que va a ser aprobada eh, en el ple del Parlamento, por la totalidad de los grupos. Yo creo que aquest va a ser un buen ejemplo y una buena muestra de lo que hem de poder continuar haciendo, que es asolir acords importants, si puede ser per mayoría, eh, per unanimidad, vull decir, mejor que per mayoría, si puede ser per unanimidad, mejor, con eh, la comemoración de datos, eh, como por ejemplo, eh, quan el año pasado, no? concretamente en el Día Internacional contra la contra Homofobia, precisamente para dar esta visibilidad, y no es això, sino para demostrar que los poderes públicos, que los partidos políticos, que el gobierno, también el Parlamento en este caso, s'uneixen i es posen eh, al costat de les entitats i de les persones que al llarg de la història, al llarg dels anys, han pogut eh, patir eh, discriminacions o qualsevol altre conducte doncs, eh, del tipus que sigui per la seva condició de persona gay o, o, o lesbiana o transexual. Creo que es importante esta defensa, creo que es importante esta que está que visibilización, pero que, a mes a mes no es lo en una que es fa un acta y una declaración que això ya sería importante, sino que a mes a mes de una lamenta reivindicación, digamos, ¿no? de reivindicación y de ayuda para per conservar i per millorar els drets d'aquestes persones. En aquest sentit, el meu objectiu és poder mantenir aquestes celebracions institucionals, poden revestir diverses formes o diverses maneres de, de, de posar-se en escena. Crec que l'any passat va ser una bona iniciativa fer-ho al Parlament de Catalunya, Podemos repetir y también podemos escuchar propuestas que nos puguin arribar también de los propios colectivos. Creo que también puede ser importante celebrar algún tipo de jornada on nos puguin discutir eh, temas que interessin al colectivo y que también serveixin para donar esta visibilidad y para tener posicionamientos conjuntos, si al máximo de, de consensuados possibles Si puede ser. Eh, que crec que este es un mensaje que a la cara de la sociedad también interesa mucho moldura. Desde el, el, el movimiento LGTB, mm. darreramente se está dando una mica más de fuerza al tema de, ejemplo, de la transsexualidad, porque es considera que mm -hmm. tiene una mica més de dificultad que sí. las tres partes del colectivo. De alguna manera, tanto en lo que son las políticas, como en lo que pueda ser la, la futura ley de la no discriminación, crees que, que habrá algunos colectivos que merecen una, una protección o, o una, claro. una visibilidad más específica cicatrices transsexuales lesbianas o, o, o, o homosexuales eh, que os queréis llevar algún colectivo que merezca en qué podría consistir o en qué Segur que sí perquè las discriminaciones com deia abans que pateixen les personas eh, adquireixen formas y eh, força eh, también en funció de cada col·lectiu. Y és evident que comparando al del col·lectiu LGTB la T té unes dificultats o té unes connotacions diferents. i això les pròpies entitats és veritat que ho posen sempre de manifest. No? Eh, una molt clara, donde és el l'àmbit eh, laboral y por que esta es una situación real que me em consta. Es aquí una haurem de mesurar on posem l'accent. crec Creo que todo tipo de discriminación merece ser combatida, todo tipo, pero es evidente que hay determinados colectivos que pateixen una discriminación afegida o a las eh, formas de discriminación, como decía abans también agafan, eh, a son civiles, a son muy evidentes y a son civiles, tenemos que combatir armas diferentes y con diferentes, que también es diferente, por tant, segur que sí que deberá ponerle un para por ejemplo, en este colectivo porque también, pues, yo creo, una, una, unas connotaciones diferentes de la resta. Y, por per tanto, si queremos ser efectivos a la hora de combatre esta discriminación, también lo haremos de hacer de esta manera.